Todo lo que nosotros vemos en nuestro medio es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Entendiendo esto voy a hablarles del primer nivel de violencia, la primera forma de atentar contra el ser. Y, ténganse, siéntense y abróchense los cinturones porque se los voy a empezar a explicar. El primer nivel de violencia que existe es la violencia contra uno mismo. Entonces, ¿en qué tiene que ver eso con la violencia del externo? Ya vamos para allá. ¿Qué significa? El primer nivel de violencia es la violencia contra nosotros. Voy a poner ejemplos. ¿En qué momentos de tu existencia, en qué momentos cuando tienes que tomar decisiones o cuando tienes que enfrentar cosas de sus valores? ¿Cuándo no amas las cosas que tú haces? ¿Cuándo no amas...? La forma física que tú tienes. Cuando prefieres encajar en vez de realmente hacer lo que deseas hacer. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que eso no es violencia? Es violentar lo que eres, es violentar a tu esencia, es violentar tu forma de pensar, tu forma de comunicar, es violentar tu forma de sentir. Entonces, para poder nosotros alcanzar un nivel de paz, de prosperidad, de tranquilidad, de armonía, lo primero que debemos de ser conscientes es el nivel básico de violencia, es el nivel de violencia contra uno mismo. ¿Qué rol tienen ustedes en el mundo? ¿Y qué tiene que ver el rol que tengo en el mundo? es ¿Cómo yo me veo en él? ¿Cómo aporto a él? Realmente me expreso como realmente me quisiera expresar, me comporto como me quisiera comportar, realmente me visto como me quisiera vestir. Entonces aquí viene el primer nivel de violencia, la primera forma de maltrato es... Cuando a nivel personal no valoro lo que soy. Aquí tengo que preguntarles sobre su propósito. Entonces hay gente que me pregunta, bueno, ¿y cómo conecto con mi propósito? Entonces yo les debo hacer varias preguntas. ¿Tú quieres lo que otras personas tienen? ¿Quieres ser lo que otra persona es? ¿Quieres hacer lo que otra persona hace? Porque si eso es así, quiero decirte que estás muy lejos de tu propósito y lo que realmente quieres hacer es encajar y no ser tú. Y cuando estamos pensando de esta forma, lo que estamos haciendo es atentar contra nosotros. Entonces no podemos generar paz global si a nivel interno, a nivel personal no hay paz. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en mí, yo como esencia, como individuo, mi forma de pensar, mi forma de comunicar, mi forma de sentir... Mi forma de hacer las cosas debe ser una, debe haber una coherencia personal. Pero cuando quieres hacer, hacer lo que otro hace, ser lo que otro es, tener lo que otro tiene, realmente estás buscando encajar, realmente no estás queriendo ser tú. Y es ahí, chicos... Cuando realmente empieza a surgir el primer nivel de violencia, que es la violencia contra el ser de lo que yo soy. Chicos, los que nos están viendo, si les surge alguna pregunta, la pueden estar escribiendo y buscaré la forma de las respondiendo. Listo. Entonces, la violencia contra uno mismo. ¿Cuántas veces has ido a un lugar? porque te invitaron, pero realmente no quieres ir y vas por cumplir. ¿Acaso eso no es violencia contra uno mismo? ¿Realmente creen que eso no es atentar contra lo que uno es? Creen que eso no es atentar contra uno mismo porque realmente estoy queriendo estoy haciendo algo que no quiero hacer, quiero estar en un lugar donde no quiero estar. Y eso en esencia, nuestra coherencia, nuestro nivel energético, lo único que va a generar eso es algo que se llama resistencia. Y cuando Genero resistencia Las cosas que deseo materializar Las cosas hacia donde yo me quiero mover Se empiezan a estancar Analicemos lo siguiente No vamos a poder lograr en nuestro entorno En nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestro país Tener un alto nivel de coherencia, de paz, de compasión Si a nivel interno sigo aplazándome Les voy a hacer la siguiente pregunta a todos los que nos ven Analicen, anoten en un papel Tres logros, tres metas Pueden ser sencillas, pueden ser muy grandes. Que hayan logrado? La vez que me casé, la vez que me compré un coche, un carro nuevo. Día que fui capaz de poner un límite. Cuando realmente quisiste hacer algo y lo empezaste a hacer. Anoten tres logros que hayan tenido. Tres, solo tres. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En esos tres logros que tuvieron, en cuál de los tres se recompensaron? ¿En cuál dijeron, pues madre, yo logré esto y por tanto me voy a recompensar con un helado? Por tanto, me voy a recompensar comprándome esta ropa que me quiero comprar. Por tanto, me voy a recompensar yendo a ver esta película que quiero ver. O me voy a recompensar con este masaje. ¿Quién de ustedes cuando han logrado algo se han dado una recompensa? ¿Ven? Nosotros estamos, tendemos a no valorar lo que somos. Y eso habla del primer nivel de violencia. Y es atentar contra lo que yo soy, atentar con el valor interno que hay en mí. Por tanto, chicos, cuando logren algo, cuando avancen algo, cuando se muevan un centímetro, cuando se muevan una pulgada hacia adelante, recompénsense, desen algo que simbolice que están avanzando. ¿Qué pasaría... Si logramos mayor nivel de coherencia personal, ¿en qué va a percutir en ti? Eso repercute en que tus nive tu niveles de salud, vista desde lo físico, lo emocional, lo psíquico y lo energético, va a elevarse. A elevarse eso vas a generar un mayor estado de bienestar. Y mayor estado de bienestar va a significar tener más energía. Y tener más energía significa que puedes generar muchas más cosas en menor tiempo. ¿Eso también qué va a generar en ti? Al amarte a ti y dejar de lado la violencia personal, eso va a aumentar tu conocimiento, tu experiencia, que eso se puede traducir en sabiduría. Y en últimas, chicos, en últimas, mírenme bien, mírenme a los ojos, es las decisiones que voy a tomar en mi vida van a ser mejores, de mejor calidad y voy a impactar a mi entorno de una mejor manera. Quiero... Pasar al segundo nivel de violencia. Y el segundo nivel de violencia es mi entorno cercano. Primer nivel de violencia soy yo como persona. Y el segundo nivel de violencia es mi entorno cercano. ¿Y cuál es mi entorno cercano? Es pareja, familia, entendido como eh, papá, mamá, hermanos, primos y amigos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces en nuestra cotidianidad nos levantamos en resistencia, con un amigo, con un familiar, con mi papá, con mi mamá, la pareja, entonces yo les hago una pregunta, la violencia no tiene que ser solamente física, maltrato, matanza, no, la violencia, la violencia más fuerte se mueve a nivel emocional, se mueve a nivel psíquico, se mueve a nivel energético, la pregunta es ¿cómo yo estoy tratando a mi familia? ¿Cómo estoy tratando a mis amigos? ¿Cómo estoy tratando a mi pareja? Y eso habla mucho de mí y habla de mi primer nivel de violencia es que el nivel de violencia personal. Si yo atento contra lo que yo soy, obviamente vas a atentar contra tu pareja, vas a atentar contra tu familia, vas a atentar contra tu hogar, vas a atentar contra tus amigos. Volvemos a lo siguiente. ¿Cómo resolvemos mi entorno cercano? Volviendo al entorno propio. Que me recompenso. Aumenta mi confianza, aumenta mi salud, aumenta mi bienestar, aumenta mi energía. Adivina cómo va a ser tu relación con tu entorno cercano. Va a ser un entorno cercano mucho más sano, mucho más fluido, donde mis relaciones van a ser mucho más profundas. ¿sí? Voy a tener iniciativas. Nivel de amor propio aumenta. Mis relaciones co-creativas se van a volver una relación ganar-ganar. Pero en cambio, si yo violento contra mi esencia, mis relaciones con mi entorno van a ser yo gano y ellos pierden, o ellos ganan y yo pierdo. En cambio, cuando mi conciencia aumenta, mis iniciativas o mis relaciones con mi entorno son cooperativas, son co-creativas. Y para mí va a ser mucho más sencillo resolver los problemas. Y obviamente las resoluciones de familia, las cosas que yo tengo que resolver con mis amigos, mi pareja, con mis padres va a ser mucho más afectivo y vamos a pasar al tercer nivel de violencia